hola buenas eh, hoy voy a explicaros una cosita fácil bueno y rápida <ríe> en este caso eh, se trataría de aplicar parches ips sobre roms y luego pues ejecutar esa rom eh, en este caso va a ser una rom pues especial que sería la que tiene la, la que aplica sobre sobre el parche del salamander por ejemplo eh, que genera, bueno, que es una, es una versión mejorada con, con scroll suave y con doble set de, de voces para eso, porque pues se escuchan las vocecillas de cuando coge los ítems y tal. Entonces, pues explican un poco cómo se aplicaría el parche y cómo se ejecutaría esta ROM, ¿no? El parche lo aplicaríamos de la siguiente forma: con el comando gr, aplicar, escogeríamos la ROM original, en este caso Salamander, es diríamos que. La versión mejorada sale con en este archivo y, y aplicaríamos este parche. Así que carga un ratico, genera la ROM y ahora ya tendríamos el salamander mejorado aquí. O sea, el original es este. Vale, es de toda la vida. A mí, ¿vale? Y el mejorado sería este. Que veis, ya cambia la paleta de colores. Vale, pero aquí no ha salido lo del Voice Set. Para que salga lo del Voice Set. Hay que, poner otro, hay que simular que tenemos otro cartucho de Konami puesto Otro cartucho de Konami con SCC Entonces es lo que vamos a simular Yo voy a coger y voy a decirle pues, que en el slot 2 tenga otro cartucho de Konami puesto Entonces slot 1 será el ROM Y slot 2 el, un, un cartucho genérico de con el chip de Konami ¿Ves? Aquí ya ha detectado ese cartucho y ya activa las voces y tenemos el juego con con vocecillas, ¿vale? Y lo mismo que vais a hacer con otro tipo de... bien, eh, además eh, vale, esto lo hemos, hemos hecho una primer un, un, un primer una primera conversión, ¿vale? Podemos convertir la ROM original en la ROM con, el, con la mejora, aplicando el parche, y ahora vamos a hacerlo todo al vuelo, o sea, sin, sin, sin paso intermedio. Vamos a directamente arrancar la ROM original aplicando el parche y además agregando el mapper de Konami. Pues esto lo haríamos con eh, indicando aquí la ROM original. Le diríamos que queremos aplicar el parche. Este de aquí y diríamos que Mapper 2 con pues, Ami Le daríamos. Y ya directamente... Arrancaría ya la ROM sin tocarla. Realmente esto es un, es un parche, se aplica el parche al vuelo y no toca la ROM original. Muy bien y por último tendríamos el, usando pues el, el Wizard del Player para los que no les gusta el tema de <ríe> la interfaz de la línea de comandos, pues aquí tendríamos nuestro MSX2 Plus que arrancaría, indicaríamos el, el cartucho o la ROM que queremos cargar, en este caso esta iríamos a... seleccionaríamos el parche aquí indicaríamos el mismo parche que hemos indicado antes ¿vale? que tenemos por aquí y... en los dos diríamos que queremos un Konami SCC y de la misma forma le damos a RUN y arrancamos Exactamente igual que antes. Hasta aquí el tutorial de hoy. <ríe> Venga. Espero que os haya gustado. Venga, hasta luego.